Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy ¿Eh? vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Pues como bien os decía en el final del vídeo anterior, tengo que conseguir el último Spark, liberar Es el... aquí por el lado derecho, destruye los ojos de Ascoridad Y es nivel 10, así que... Seguramente sea un poco largo Y me voy a tener que activar... vamos a quitar esto y esto Vale y pisotón no, yo creo que alcance de arma tampoco, creo que carga adicional de vista de héroe, se lo voy a dar, y esta ya vista recuperada, eh, más una reacción extra si se derrota el enemigo, viene bien, y esto daño, si el primer objetivo es una baja segura 100%, esto tardó mucho, y no me interesa para el jefe final, los siguientes puntos van a ir para, para esto, para la salud máxima así que de este eh, salud máxima esto que alcance de arma me puede venir bien el alcance de arma pero recuperación de spark o un regalo de spark o protección creo que le voy a dar a recuperación de spark sin duda y esto Necesito tres, así que... Técnica. Vamos a quitar. Y creo que eh, el curar me interesa más que cualquier otra cosa. Vamos a darle... La mega curación que cure. Mega cure. ¿Vale? Y vamos a darle esto. Y, y, y ya veré. La guardia de Spark. Puede ser un poco falsa, pero bueno. Esto aquí, pues... Creo que va a ser el daño de arma, no puedo. Ah, pero si le quito el movimiento aquí, ya puedo. ¡Eh! Hey, es movimiento normal. Bueno, prefiero dañar. Y con este alcance de arma, creo que esto. La disminución dentro del radio de explosión. O... Daño de los rabbits Vamos a darle daño de los rabbits No tengo dos. Y no tengo nada que retirar. Vale. Y esta... El hastío... Es que no lo termino de ver. ¿Qué queréis que os diga? Daño de acelerón. Daño de acelerón. Y listo. Vale. Eh... Se ha quedado demostrado en el vídeo anterior. Que es muy importante... El, los objetos, tío Es muy importante los objetos Vamos a desbloquear el último Spark O vamos a intentarlo Y a ver qué pasa, a ver qué pasa A ver qué pasa y a ver con Con quiénes, porque yo creo que Bowser en este Con el daño En área, me puede venir muy bien No parece que haya muchos enemigos, ¿no? Veis, el daño en área aquí Pues me viene muy bien con Bowser Pero aquí en Quito Buah, sí, sí que hay enemigos. La Virgen María. Hay más enemigos que, que amigos. Vale. Eh, creo que voy a quitar a Mario. Porque la recuperación me viene muy bien. Mario... Es que Rabbid Mario también es muy bueno, tío. Rabbid Mario también es muy bueno. Pero creo que voy a poner a Bowser. Vamos a ponerle el Spark. Este... Edge me viene súper bien. Y vamos a poner esto. Creo que va a ser lo mejor. Y vamos a poner el del Lodo en vez del este. Creo que va a ser lo mejor. Eh? Creo que sí, ¿eh? Va a ser el mejor equipo. Allá vamos. Vamos a... Eh... ...a curar... ...bueno... ...si sí, eso... ...me vengo por aquí... ...vamos a curar... ...a estos dos... ...y... Eh, ...vamos a activar... ...la... ...gorrinadora... ...y que vayan molestando... 26 ojos, eh... ...y no dañan los ojos, eh... ...es una pena, pero no dañan los ojos... ...vamos a activar... ...este por aquí... Ah, pues este sí que golpea No, me la puedo creer, me quitas Me quitas la vida Y con este vamos por aquí Vamos a activar el Este es que se queda muy pesado, tío Se queda siempre atrás Este no es muy bueno Erección, pero bueno Con este mato los dos ...y con Edge puedo moverme... ...con Edge mato a los dos... ...así que vamos a darle... ...a estos dos... ...y activamos los... ...vamos a activar los mecha aquí... ...a ver si no se me buguea tío... ...como hace un par de vídeos... Vamos allá, termina ya Tío, molaría un botón el, el de omitir, tío Omitir movimientos De enemigos, de tal Algunas veces el botón rápido Ya se agradece Debe Esto rápido No quiero, no quiero saltar Quiero ir pasito a pasito, chicos Me daña la coordinadora Vista de héroe Vista de héroe y voy a hacer el rodeo. Voy a hacer el rodeo a las agujas, con las agujas del reloj. Creo que repartirlos no me va a beneficiar. Por tratar de acabar antes creo que no me va a beneficiar. Porque creo que me van a terminar matando a alguno sin, sin necesidad alguna. Me golpea el maglodo. Mal rollito. Qué pena que con la quemadura no daña algún ojo, ¿no, tío? Es una pena eso, ¿eh? Son muy buenos los mechas. Pensé que ya se me iba a quedar pillado, ¿eh? A ver, sin esto... Golpeo solo uno. ¿Cuánto tiempo tarda en recargar? Tres turnos. Pues creo que no lo voy a gastar. Electricidad y mato a dos Aquí mato solo un ojo Vamos a dañar esto y mato dos ojos Es que no quiero No quiero saltar Sí, vamos a hacer eso Ahí está y aluvión de espadas el de arriba me puede dañar, estoy pensando yo el de arriba me podría dañar voy a activar a ver Vamos a activar esto Y le echo para atrás Ahora viene La movida La voy a sacar de aquí y me va a golpear, ¿verdad? No, no me golpea sigo dañando pues va. así mato un ojo como un cohete va para ese pues perfecto y me queda un turno de curación así que ahora sí que hay que acercarse a por la rabiz No me ha gustado ese detalle ¿eh? de que me explotasen a estos, pero bueno, saldremos adelante. ¡Hostia! Con esto sí que no contaba. Con esto sí que no contaba. ¡Ay, ¡Oh, la virgen! Hay que ir a por la rabiz, pero vamos. No me he eh, no acordado de que estos atraían, tío. Con el canto ese de mierda. Uf, al límite. Menos mal. Rumbo al cielo. ¡Gracias! ¿Y dónde me voy? Que con esta tengo que curar. Chicos. Que me olvido de curar y la lío. No tengo invocaciones. Lo mejor que puedo hacer... Es... A ver, vamos a sacar a Rabbid Peach de aquí. No quería hacerlo, pero creo que Lo mejor va a ser esto Sí, creo que va a ser lo mejor Va a ser largo este vídeo, eh Vamos a hacer los meca aquí. Creo que es lo mejor que me puede pasar. Venga ya, tío. Esto sí que es vergonzoso, macho. Me mandan a Bowser en medio de todos. Esto sí que me parece una auténtica mierda, tío. Esto me parece una auténtica mierda. Parece una auténtica mierda, tío. Porque me van a matar a Bowser por culpa de esta mierda. Es que está muerto Bowser. Me llevo un par de ojos. Me llevo dos ojos así. Pongo aquí No, es que solo mal. Desde aquí Esto es una auténtica mierda, tío No es ni RNG, ni RGA, ni... Ni pollas Oh, me llevo tres así Pues mira, me he movido para mejor una auténtica mierda, ¿eh? No voy a dañar a mí mismo, pero bueno. Necesito... Lo que os decía es que... Si aún tuviese las, hubiese tenido las invocaciones, aún bueno, pero... Sin invocaciones que entretengan... Golpean 800 y pico y el siguiente ya me lo mata. Es que... 800 y pico. salir por patas tengo que salir por patas que aquí no hay enemigos es que esto me ha parecido un poco vergonzoso eh es la segunda vez que me pasa en, en un par de capítulos. No voy a entrar en la vista de héroe, porque si no, ni lo había visto a ese de ahí. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Dañar esto Y curarme Me voy a curar Y con Edge Aquí daño dos Nada más Y turno del enemigo Tener que estar gastando objetos así me da mucha rabia Pero bueno, necesario Y me tiene que golpear, tío, es que... Y me matarán, y me matarán a Edge Iba muy bien, tío, iba muy bien Iba muy bien, tío Bueno, en este turno tengo invocaciones, ¿no? No hay ninguna vista de héroe aplicada. Primero de todo, vamos a curar a Edge. Por poco que sea, que le cure. Activamos Gorrinadora. Y me, me protejo aquí, garra salvaje. Que me interesa saltar con alguno de los dos, con hecha. Por acercarme un poquito más para ahí, vamos a ponerla aquí un momento, una pena. Pena pena la mujer del pene. Golpeamos a tres ojos. A esto. Me quedo ahí un poco. meh. Pero bueno. Hemos destruido más ojos. Turno del rival. Sí. La pena es que no sobreviven nada las invocaciones, tío. Lo que os digo, las invocaciones no sobreviven una mierda. Vale. A ver. Este me meto ahí me daña cualquiera. Voy a, voy a aprovechar, me tiro para aquí Y listo Me debería curar de alguna manera o algo Es que no puedo Esta no la puedo mover Que sacar un agorrinador aquí es absurdo. Con la vista de héroe. Vamos a atacar a esta. Mira, le puede haber puesto el veneno. El lodo. Buah, me, me van a llamar me con el canto de sirena ese. Y va a ser mortal, para mí. Muerto. ¡Jorobar! tur Me están muy lejos, eh. No voy a sobrevivir. No golpeo de ninguna manera esto, ¿no? No. Si me pongo aquí es que más riesgo a que me golpeen todos. Uf, uf, uf, uf, uf. segundito porque vamos a activar esto por si me lo puedo cargar pero no creo ¿eh? no creo 500 y pico vista de héroe no me podría mover más 500 y pico ¿Y me he movido? No, no me he movido. Canto de sirena. Por la injusticia, ¿eh? Por la injusticia del maldito Bowser, ¿eh? Por la injusticia del maldito Bowser. Lo había hecho perfecto. Lo había hecho perfecto, chicos. Lo habéis visto que lo había hecho perfecto. Pero el maldito Bowser se quema y se tiene que ir en medio de los enemigos. Pierdo ya uno de mis mejores una de mis mayores bazas. Pero bueno, cosas que pasan, solo pasa en este juego. Ser tan injusto. No, también en Pokémon. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!